Se me ocurre también que llega al infierno un cura, un rabino y un peronista. Nos está esperando el diablo Le pregunta, pregunta el diablo al cura. Dice, vos estás acá, yo le vendí mi alma musulmán. Condenado. Le pregunta al rabino. Y dice, vos puedes acá, yo le vendí mi alma un musulmán. Condenado. Al peronista le pregunta si no me digas nada. Vos también le vendiste tu alma musulmán. No, yo lo voté. también un de papá, papá tipo papá, papá, ¿por qué todos me dicen que soy un pelotudo? Pues te llamas Ricardo Alfonsín. y así Hace un tiempo me metí en esta locura de intentar hacer humor político y el humor político es un género que tiene su complejidad eh, por esto de que todo el tiempo se van actualizando las cosas, ¿no? ¿Cómo cambia la política todo el tiempo? Yo tengo que ir actualizando el material. Fíjense, yo eh, empecé a hacer humor político el año pasado y cuando empecé a hacer humor político, Chávez estaba vivo, Lugo era presidente de Paraguay, como yo era kirchnerista, tenemos un Papa nazi. En cambio ahora, tenemos un Papa Argentino. Eh, mira, mira, cómo, mira cómo cambió la gente desde que el papa es argentino. Mira la gente buena, no sé qué le pasa, viste, las monjas están militando el otro día me tocaron el tiburón de dos monjas, somos las hermanas de Cristo, qué bien que se mantienen, pensé, ¿no? ¿verdad? ¿Viste? Y ahora que el Papa es argentino como que le damos más buena a la religión. Antes de Pan le prestábamos atención a la religión, pero ahora que el Papa es argentino sí le prestamos atención a cualquier religión. El otro día por ejemplo dejé pasar a Living de casa a dos tiros de Jehová. Sí, lo no, sí, se sí, pasa le digo, Bueno, dígame qué es lo que quieren. No, no sé, nunca habíamos podido pasar hasta ahora. Y, y tenemos un papa argentino, ¿viste? Y, y tenemos un papa argentino, y como un argentino es un papa tribulero, pues es un papa tribulero, Viste, se mete entre la gente, usa mocasines de 50 pesos, vos mirás y decís Néstor, ¿no? O sea, ¿Cuándo se convirtió en Néstor en este vivo? Explícamelo, no lo entiendo, ¿no? O sea, lo único que le falta es color a Cristo la duro fuerza bruta. ¿viste? El Papa se juntó con Cristina Cristina le pidió por favor que haga algo por el tema de Malvinas a la semana palmo Thatcher que Eficiencia Francisco, vamos a hacerlo ¿no? Ya. Móvil y de ahí creen en lo que hace este hombre, ¿no? Sí, desde que de, de, de, de, de, se juntó con Del Potro tengo miedo por Narbandeán, te juro. ¿ves? Bueno, o se retiró la semana pasada, ustedes saquen las conclusiones que quieran, ¿no? O sea, no y, y, así que bueno, la política cambia todo el tiempo. Cuando estrené, cuando empecé a hacer el humor político, Lugo era presidente de Paraguay, y hoy Paraguay tiene un nuevo presidente constitucional, y yo todavía no puedo superar lo que le sucedió a Lugo, sobre todo por el desenlace. pero porque es muy raro que Lugo acabe afuera, ¿no? Y... de la Rúa diciendo a mí me hicieron lo mismo galugo ¿no? Eso como mucho también, ¿no? Pobre de la Rúa, el tipo es tan lento que tardó 11 años en tener una excusa, pobrecito, ¿no? Pero bueno, la política cambia todo el tiempo. Cuando estrené este show, Moyano era kirchnerista. Moyano estaba en las filas del gobierno y hoy está en la vereda de enfrente y organiza marchas en contra. Marchas muy raras, por cierto, porque vieron que las marchas de Moyano son como muy eclécticas. Por ejemplo, las marchas de Moyano va... Cecilia Pando. Viste Cecilia Pando se nota en cualquier marcha en contra el gobierno porque ya lo no dice el refrán. Dios le da Pando al que no tiene mentes, evidentemente, ¿no? Pero, pero también va Bill Maripol. O sea, va a la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿no? O sea, va a, también a las marcas. <risa> okay, hay una pregunta que me surge, ¿no? Mientras el MST, el Partido Obrero, el MAS, la izquierda en general va a la plaza. ¿Quién hace las fotocopias en los Estudiantes? No? O sea, va a la extrema derecha, va a la extrema izquierda y va a parte del peralismo no sindical. O sea, repetimos, va a la extrema derecha, a la extrema izquierda va al par del peronismo sindical. ¿Cómo hacemos yo un discurso? para ¿Conformar a todos? No sé. Me imagino un discurso más o menos así, mirá. Compañeros, camaradas... Y cómplices. Como dijo el general Juan Domingo Che Guevara, en este país es una guerra y conocer toda la historia. Llevo en mis oídos la más maravillosa música. Mi unicornio azul ayer se me perdió estar viviendo en parejo para de mis impuestos. La, la política cambia todo el tiempo y el ejemplo eh, más grande de cómo cambia la política es lo que me pasó, a, apenas estrené el ruble peronista, eh, yo trabajé en ese espectáculo casi ocho meses, cuatro escribiendo, cuatro ensayando. Durante los ensayos probé cada coma, cada silencio, cada momento de mi espectáculo para que los tres días de estén, esta mujer se lo ocurra estatizar IPF. No hay derecho, déjeme decirlo. No, esta mujer va muy rápido con el humorista político. No, no. Lo, lo de IPF fue fantástico. Lo de IPF trajo muchas cosas. Trajo, qué sé yo, trajo una maravillosa votación en el Congreso con récord de votos a favor. Muy pocos que votaron en contra. Gabriela Miguetti que se fue. ¿Sabían esto? Que en la votación de IPF, Gabriela Miguetti se fue del país. Se fue de vacaciones a Nueva York, o sea, una dice tan importante para el país y se fue del país. Esto es egoísta, evidentemente, ¿viste? Era como extracción a sangre y lo usan hasta súper, que se caguen, ¿no? Total, pero... Yo sé... que el humor negro está muy mal. Pero que hijo de puta lo que se ríen, ¿eh? No me dejes solo en esta, ¿eh? No, porque si, sí, después no será. Es parece que Miquetti va a presentar un proyecto de alegra para estatizar Pirelli, dicen. Este... No, ojo, yo no me pongo a que viaje, porque uno dice, vos te pones porque sos hoy te no querés que nadie se vaya al país. No, que para mí que viaje a donde quiera, me pongo que se te dé una votación no, tan importante para el país. Pero que viaje por el mundo, que conozca lugares que no conoce, porque se ve que hay lugares del mundo que no conoce. Por ejemplo, a Sevilla nunca fue, ¿no? Hasta años, ¿no? Porque... Sí. Cerramos el cemento bordero, ¿no? no, porque... No, porque la gente se ofrece, si quieren tengo más, tengo más. Sí, sí, sí, sí. sí. Dijo Gabriela Piquetti hay que dejar de rodar dos años. Bien, este... Bueno, cambiamos de tema, ¿cómo salimos acá? Este... Eh, tengo 31 años, tengo 31 años. Y la verdad que con mis 31 años soy un tipo agradecido de la vida, porque con mis 31 años vi jugar a Maradona. Ve vi jugar a Francescoli, veo jugar a Messi y, y vi a Carrió de diputada. No sé cómo es nada, ¿no? Creo que Carrió siempre parece que está en decadencia, pero siempre resurge igual a Félix de las cenizas. Nunca se pusieron a pensar que si Carrió comiera toda la fruta que manda, estaría mucho mejor estado físico, por ejemplo. Y a mí me encanta ver en la Cámara de Diputados porque en la Cámara de Diputados Carrió porque se enciende, ¿viste? Eh, eh, y la mejor votación de todas fue la de IPF. ¿Se acuerdan de la votación de IPF a Carrió? Denunció a todo el mundo. Hasta sí misma se denunció, estaba, tenemos que ir presos todo, todo sacada, ¿viste? Carrió, si no denuncia, no vive. El ser de Carrió quiere denunciar. De más cuenta, cuando era chiquita, jugaba las escondidas así. Denuncio que de Pedro te de el del árbol, denuncio que de Carlos de de la tapia. El 911 es como una hotline para Carrió. Hola, soy Carrió, quiero denunciar. ¡Qué imagen fea, ¿no? aparte que haga el crucifijo en ese momento Ay, bueno, qué no, no, no, no, lo de IPF fue fantástico lo de YPF también trajo el panquequismo clásico panquequismo de panqueque del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri que vino, un día dijo estaba en contra de este tercer YPF, y al día siguiente dijo que si él era el presidente le iba a mantener estatal una coherencia absoluta de este hombre, gracias ¿les cuento algo así que estamos confiados a Magri? Es un tipo que en el humor político lo agradecemos. Sí, porque cualquier cosa caga a la hablar del escenario, ¿no? Cualquier cosa caga, ¿eh? Bueno, Magri, por ejemplo, sabes Se afeitó el bigote para parecer más creíble, ¿saben esto? Se afeitó el bigote para que la gente le crea yo no le creo ni, ni que sea la tira de cola así se lo digo, ¿eh? pero bueno, más que sea también, ¿no? y cualquier cosa que haga da para hablar qué sé yo a mí me sorprende cómo este hombre desinvierte en educación pública, que bueno, acá hay un tema ideológico no más que ni quiere que nos parezcamos a la escuela de los Estados Unidos, donde muy poca gente va a escuela pública, así todo el mundo va a escuela privada y para mí por lo menos en temas educativos no está bueno parecer en Estados Unidos pues qué pasa que dos tres en Estados Unidos que lo vemos en las noticias, ¿qué es lo que pasa? Entra un luego una competencia y le gano 14 pendejo, ¿viste? Parece un sueño de Eduardo Feynman, ¿no? Pero no, es noticia Estados Unidos. ¿Qué? Eduardo Fuego que en las escuelas toma y los pendejos, ¿no? ¿Se imaginan a Eduardo Fuego encubriendo durante la Revolución Francesa la toma de la Bastilla? Diciendo a los revolucionarios, ¡Flaco! ¿Vos, vos sabéis lo has respetado al rey? ¿Vos sabéis lo has respetado a la monarquía? ¡Conchudo! Igual ese es esa época hubiese mucho más fácil. ¡No dieron. ¡No podemos! ¿Por qué? ¡No tiene cabezas! Ah, bien, bien. Sí, eh, aparte Feynman es un hombre que anda muy confundido por la vida. Miren se peleó con Gabriela Cerruti por esto de la legalización de la marihuana. Y por ejemplo, Feynman, el programa duro de domar, lo llama duro de porrear. Que, que es algo técnicamente imposible estar duro de porrear. A ver, mire, mire, mire, qué efecto causa cada droga este hombre, ¿no? Porque... más, sirve este ejemplo para graficar que hay tres tipos en cana, uno por tenencia de cocaína, otro por tenencia de marihuana, otro por tenencia de éxtasis. Están los tres en la misma celda. En el que toma cocaína y se llora a las en la línea, me vuelo súper fuerte, rompo los garrotes y me voy a la mierda. El que tomaba éxtasis y se lloró, me una pastillita, me convierte en un electrónico y me cago con la lamparita. Y el tomaba porro y se lloró, me prendo un faso. Y después me... Pero volvamos a Mauricio Macri, el hombre del que estábamos hablando, Mauricio Macri, un hombre que está procesado. Está procesado por las escuchas ilegales y también está procesado por la UCEP. ¿La UCEP saben lo que es la UCEP? ¿Eh? La UCEP es la Unidad de Control de Espacio Público, así como de gente muy copada que se encargaba de mantener limpia las calles de Buenos Aires, ¿no? Pero de gente que vivía en la calle, los cagaban a palos, los robaban las cosas, los subieron un camión, los tiraban en la matanza, así de copados, ¿no? Por esto hubo unos quilombos internos, en el pro vamos a reconocerlo. Lo tienen a Melconian. Sí. Sí. Bueno, un par de veces lo cargaron arriba el camión, también lo tiraron en la matanza. Sí, por esta máquina lo procesaron, por esta máquina lo absolvieron. Es malo llamó el abogado para contarle, Mauricio llama para informarte. Triunfó la verdad y la justicia. Bueno, apelá.